Uh -huh. ¡Manas en el aire, pa! ¡Manas en el aire, pa! ¡FMS España! ¿Cómo es? ¡Esa mano, hombre! ¡Te notamos en 3, 2, 1! ¡Ey! Yo te juego por mi clan, siempre tengo un plan, esas putas son League Fans. Los míos son lifas, como el pieza, están en mi cabeza y te las tengo que soltar. Estoy a la polla de que tengan que adaptarse, todos llegan tarde. Vienen hablando mal con esos alardes, El tiempo demuestra como con los Brooklyn Harden. Sabe cuando entra, sabe lo que mete. Soy el triple doble, puesto en el 7-7. Ellos no saben que yo llevo el 6-6-6 fumando Purple Haze 2017. Oh, yeah. Otros tiempos locos donde conocí, gente que le daba demasiado guapo al free. Gente que me encontraba en cada ciudad, como me pasó con Sweet. Nos encontramos por Jerez. Una partida de ajedrez hey, hey. Va de mover los peones que al final se ponen y joden al rey hey, hey. Esos tiempos bacanos, ahora ya no sé ni en qué lugar estamos Vienen con valoran y se le va de las manos Esa puta mierda no es la que valoramos Ay. Solo quiero un gramo para mi mano Luego de enmigarlo me lo fumo todo bacano. También invito al zasco, estás comentando con el R A mi R que R me decanto Cando. Por caer al momento, pero nadie me lo comentó Esos rappers van de que se chupan cada polla por el backstage Pero luego por las redes como el convento no me convence, esa mierda depende. Paso haters, come gracias a mí todo el Twitter de diciembre. Eso lo sabe la gente. Como está, Vene siempre ha sido un ente potente. Por ende, puede que llegue al final, cosa que no le sorprende. Última, ese paso, que yo doy el paso. Te marco ese gol como cambiazo. Yeah. El cambiazo. Margo a lo campazo. Voy segundo a segundo y me fundo el golazo. No ¿Cómo es? Está, la gente le da igual. Yo lo que tengo por debajo es metal, así que me callo para no sonar letal. Bien. Sobre el ritmo que a la tierra Me quiero ver uh. coger el trap yo no te a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax yeah. Y vacila de que fuma guida Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida Porque soy mayor verdugo con una conciencia intranquila oh. Está bien, cabrón Yo estaba rayado por la competición yeah. Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito Y tenía hasta los putos ecos de presión uh. Pero qué presión Luego pienso en mi padre diez horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación Ganarme el pan por venir a follarla ¡Oh! ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa. Ah, todo vacilando de a ver si suben no FMS, a mí he puesto de este ranking no ocupa. Porque seas campeón del pupa, tú todo sube y baja, no te confunda. Que la vida da vueltas como las piedras del mechero y me ha tocado ser el chipazo que te la trunca. Sea ¡Oh! carajo, estoy harto de que hablan del llama a fajo. ¡Hey! Cuando ni siquiera saben lo que se pasa de en la calle, lo que tienen por los bajos. ¡Yeah! Quiero que me comprendas, compadre, esto para mí es algo más que una batalla. Es un plato de carne lo que he venido a jugarme Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre Ay. <risa> Hace falta que sí Si lo me hubiera tocado con el puto de casi seguramente ahora mismo estaría campeón de Liga, ah. liga. No yeah. Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo Hago que sus mayores se Les demoren le por dentro Hasta que se desglosen muros de su mundo interno ¡Últimas! Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca Se ah. van a contarme si a mí no me pueden ver, hermanitos están como Jokis en la cárcel con la roca ¡Ah! Así que tranquilo que la meto en el nivel Con los parrotas que suelto dentro de rapper panel De mi barra no se salva Ni el muy puto de Pablo Hassel yeah.